Estamos con Sergio Rodríguez Gelfestein, o Gelfenstein, él me dirá si, si lo pronuncié bien, eh, es consultor eh, y analista internacional venezolano, es autor de numerosos libros, o, eh, libros y ensayos eh, eh, que se publicaron en, en justamente publicaciones académicas de todo el continente. Su última publicación, por lo menos aquí en Argentina... Eh, ese imperialismo pandémico, eh, que bueno, es un libro que trata sobre eh, cuál es la nueva configuración eh, geopolítica y en qué lugar queda América Latina en, esa, en ese tablero, y China en el siglo XXI. Gracias por, bueno, por atendernos, Sergio. No, gracias a ti, Diego. Es muy agradable para mí poder intercambiar con los hermanos argentinos y poder discutir sobre estos temas que tanto nos, nos interesan y nos inquietan en alguna medida. Eh, ¿Qué escenario político ves o geopolítico ves vos a, a nivel global? Bueno, cuando finalizó el, el año 2019, yo dije que eh, el siglo, el, perdón, el, el, el año 2020 iba a estar marcado por la elección de Estados Unidos y que los principales hechos internacionales eh, de, del año que concluyó eh, iban, iban a estar pautados eh, por la dinámica interna de Estados Unidos, eh, por una dinámica electoral interna de Estados Unidos que la que iba a, a, a permitir que el presidente Trump usara en alguna medida mayor o menor el instrumento internacional como eh, instrumento de campaña. Sin embargo, eh, la llegada de la pandemia eh, agregó un factor inesperado al análisis de, la, de, la, de las relaciones internacionales. Entonces, prácticamente el, el, el, año, el año que concluyó, el año 2020, transcurrió en el marco de esas dos dinámicas, la elección de Estados Unidos y eh, la, la pandemia eh, que, como, como cualquiera puede analizar, eh, dejó de ser un tema estrictamente de salud pública eh, para transformarse en un problema político y un problema geoestratégico. Entonces, en el, iniciamos el año, el año 2021 eh, en que esa primera variable ahora se transforma en cuál va a ser la probable política exterior, la probable política internacional del presidente Biden, y manteniendo la pandemia como un factor determinante en la, en la, en la aplicación de las políticas. Pero básicamente hay que decir que eh, los, probables, eh, los probables cambios y continuidades que puede aplicar el presidente Biden en su política exterior son los que van a marcar la dinámica fundamental eh, de este año que comienza. Eh, y en primer lugar, eh, el, la, relación, la relación con China, la relación de Estados Unidos con China, que por supuesto también determina una serie de subvariables eh, en cuanto a la dinámica del comercio, de la tecnología, etcétera, etcétera. Eh, pero también elementos muy, muy fundamentales eh, de la política eh, regional, eh, en el caso de, de, de Irán, eh, podríamos hablar de la Asia Occidental, lo que, lo que haga Biden respecto del, de si va a retomar o no el, el tratado con, con Irán. Eh, seguramente va a reformular la política confrontacional que tuvo en algunos aspectos el presidente Trump con Europa. Eh, y en América Latina yo creo que eh, va a haber eh, una utilización mucho mayor por parte de Biden de los instrumentos multilaterales para eh, cumplir con los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Es decir, con respecto a América Latina, los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, que son objetivos de Estado, no, va, no van a variar. Lo que sí pueden variar son los eh, instrumentos. O sea, en, en pocas palabras, yo diría que estos son los aspectos fundamentales de cómo se vislumbra eh, el, el año 2021. Ah, bueno, y también marcados por, por la relación de Estados Unidos con, con Rusia. Bien. Ahora, esta centralidad de la política interior, de alguna manera, centralidad a nivel geopolítico de la política interior eh, eh, estadounidense, no sé si de alguna manera se ve marcada o entendés que de alguna manera eh, se ve modificada o trastocada, por los eventos que vimos en las últimas horas, por lo menos espectaculares. No sé cuán graves son o, o qué repercusiones puede tener, pero fueron espectaculares estas escenas que vimos en Washington. ¿Vos no ves que eso pueda llegar a modificar o influenciar de alguna manera eh, el tablero geopolítico, por lo menos la predisposición de Estados Unidos para con el mundo? Nosotros tenemos que, que considerar eh, que durante todo el año, eh, acuérdate que hubo fuertes manifestaciones por, eh, por la violencia eh, racial de la parte de por parte de la policía y de los órganos de seguridad interior de Estados Unidos, eh, que produjo grandes manifestaciones y que de alguna manera mostraron eh, una cierta fragilidad, un cierto resquebrajamiento de la estabilidad política interna eh, en, en Estados Unidos, toda vez que cada vez mayor cantidad de sectores, eh, incluso en este tema racial, eh, sectores de blancos tomaron posición y participaron de, lo, de los acontecimientos. Entonces, ahí, ahí comenzamos a ver... Eh, que se, que, que se comienzan a manifestar ciertas fragilidades al interior de la sociedad eh, estadounidense, eh, que, tuvieron, eh, que tuvieron en, en, en las actividades, en lo que ocurrió ayer en, en el Capitolio, eh, un punto mucho más alto de conflicto, de confrontación, eh, motivado, entonces ahí entra el otro factor, que es el factor que le, que le introduce, que le introdujo eh, Donald Trump, eh, tanto a un hecho como al otro. O sea, si hay, un, si hay un hilo conductor, tanto de las manifestaciones raciales como, o antirraciales, antirracistas, mejor dicho, para usar bien el término, y las eh, acciones eh, violentas eh, en el Capitolio ayer, si hay un elemento eh, eh, que unifica esto, es, eh, es Donald Trump, que eh, en uno y otro caso le... Le, le introdujeron una impronta a estos hechos. Ahora, mucha gente dice, bueno, que Trump está loco, que es un extremista, etcétera, etcétera. Yo no creo, yo, yo, yo no sé si será, eh, en términos ideológicos, eh, evidentemente, eh, o sea, Trump es mucho más que un extremista ideológico. Trump es un extremista de la vida, eh, es un supremacista, pero no solamente un supremacista blanco, es misógino, es... Eh, tiene una serie de características poco aceptables en la convivencia pacífica de cualquier país, de cualquier civilización en cualquier país del mundo. Ahora, yo creo que el plan de Trump era acumular fuerzas. Acuérdate que, acuérdate que Trump, cuando empezó la pandemia, era claro ganador de las elecciones. La economía de Estados Unidos mostraba eh, cifras positivas. Entonces, el mal manejo de la pandemia... Y el mal manejo de la economía en este último año lo hundió y lo hizo perder, pero hasta Marzo Trump era claro vencedor. Él no estaba preparado para esta contingencia y la respuesta que ha, cuando se da cuenta que eh, está retrocediendo y que en un primer momento la posibilidad de perder las elecciones era real y efectivamente después pierde las elecciones, entonces él lo que hace es eh, generar una movilización que le permita acumular fuerzas para... Eh, sentarse en la mesa de negociaciones con el Partido Republicano y tratar de comprarse el partido, comprarse el término, eh, no en términos literal, sí, no en términos económicos, sino comprarse de alguna partido, manera condicionar el partido, ¿no? Digo, condicionar el partido de acá en adelante, de alguna manera... Condicionar el partido, exactamente. Entonces, eh, eh, eh, algunos analistas en Estados Unidos ya están diciendo que Trump se puede lanzar como candidato a senador en dos años más, y si no quiere lanzarse como candidato a senador, poner a uno de sus hijos como candidato a senador para marcar una presencia Trump en el Senado de Estados Unidos, atraerse como efectivamente se ha visto que puede hacerlo. Fíjate que en las elecciones de Georgia, disculpe el paréntesis, en las elecciones de Georgia eh, hubo una participación mucho mayor. O sea, sin embargo, eh, eh, ¿por qué? Porque Trump llamó a participar, o sea, él es él, él es movilizador, él tiene capacidad de movilización. Capacidad de movilización que le restó al partido republicano. Entonces, eh, hay analistas que dicen que incluso si Trump logra construir un tercer partido que rompa el, el bipartidismo de Estados Unidos, eso se va a hacer a costa del partido eh, republicano. Entonces, lo que se está construyendo es, lo que Trump está construyendo es acumulando fuerza para sentarse en la mesa de negociaciones, para construir un espacio propio que le dé presencia y proyectar su imagen en, en, en el futuro político y económico de Estados Unidos. Bien, entonces que al principio de, de, de la pandemia, y bueno, durante también en otras circunstancias ahí de la pandemia, eh, muchas veces hablábamos con analistas y nos planteaban, como un posible escenario de ruptura de hegemonía por parte de Estados Unidos después de muchas décadas de hegemonía geopolítica, eh, claramente frente a una contrahegemonía que era China, eh, o incluso un multilateralismo que, que podía de alguna manera romper con eso. Eh, por lo que entiendo, no, no, no, no crees que Estados Unidos haya dejado su lugar de, de alguna manera, algunos dicen de gendarme, otros dicen de faro eh, democrático civilizatorio, digo, de alguna manera sigue siendo central en... en en el juego geopolítico, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Además, hay que ir a la historia. El verdadero partido imperialista en Estados Unidos es el Partido Demócrata. Entonces, yo creo, yo creo que en algunos, en algunos elementos es mucho más peligroso Biden que Trump. Mucho más peligroso. Sí, la realidad que es que Trump sacó tropas de, de países en los que Estados Unidos tenía tropas y de alguna manera invadía, cuando Obama, habiendo sido premio Nobel de la Paz, era el que las ponía, ¿no? Es como esa cuestión que a veces nos no parece un poco rara en Latinoamérica, tratando de, de armar el, la bipolaridad derecha-izquierda. No es tan así. Trump no inició ninguna guerra. eso Es una realidad objetiva. Cualquier análisis no puede obviar eso. Eh, eh, y, y la, finalmente la retórica, la, la retórica violentista, la retórica imperialista no es lo mismo que la aplicación práctica del imperialismo. O sea, eh, te, te estoy hablando desde Venezuela, el que aplicó las primeras medidas, eh, el que declaró la, a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos fue eh, el presidente Obama. Y quien redactó la orden fue eh, el señor Biden cuando era vicepresidente. Entonces... Este, eso lo tenemos muy presente. Es más complejo, aquí. ¿no? Es, claro, es mucho más complejo. Es que, es que el problema de fondo, Diego, es que nosotros tenemos la tendencia a seguir analizando los problemas de la política internacional como la Guerra Fría, que todo era muy fácil, los buenos y los malos, los amigos y los enemigos, los blancos y los negros. No, hoy eso ya no se puede. Hoy hay matices, hoy hay matices que, que no te permiten establecer eh, variables, hoy hay variables so, superpuestas. Entonces, eh, eh, no sé, por decirte algo, eh, eh, hay países que son enemigos para un tema y enemigos para otro. Sí, Rusia, por ejemplo, ejemplo ¿no? Con respecto de su relación con Estados Unidos, eh, es muy, digo, eh, es discutible en qué medida sigue habiendo ahí una polaridad. Si, pues, se supone que claro, metió o, la cola en las elecciones para Trump en, en, hace cuatro años, por ejemplo. Por ejemplo, o Irán y Turquía respecto de Siria. Eh, o sea, hay una serie de... Sobre todo esto se manifiesta mucho en el, en el Asia Occidental, o Medio Oriente, donde hay una superposición de... Eh, de eso, eso lleva a cosas, a cosas increíbles como eh, la, la, la, la buena relación de algunos países que era impensable en el mundo ideológico de la Guerra Fría y que hoy tienen excelentes relaciones como Venezuela y Turquía. Claro, y Sergio, ahora no, no esa polaridad hoy en día, siglo XXI, no lo pregunto, ¿no? Eh, no, no, ¿no? No se puede entender o de pronto no se puede analizar, obviamente con los matices, respecto de una cuestión de sistema, voy a decir sistemas económicos, eh, me voy a poner en un lugar medio marciano y quizá también un poco antiguo, que <ríe> países con una, una mirada o con, con, con políticas totalmente liberales respecto del capitalismo y otros que de pronto tienen sociales democracia o intentan algún tipo de estado intervencionista, el ejemplo de, de Venezuela, bueno, y hablar de Cuba sería como ya otro punto más eh, difícil de analizar. Eh, China incluso, ¿no? Eh, aunque podemos pensar en China como el mejor eh, alumno del capitalismo hoy en día, no lo sé, también es complejo. ¿No se puede plantear esa diferencia hoy? digo Vos hablas de capitalismo pandémico en, en tu libro, ¿no es esa la clave? El, el análisis de la situación internacional hoy es muy muy complejo. Por ejemplo, yo no, estoy, yo, no, yo no considero que China vaya hacia el capitalismo, para nada. Mi libro está hecho para demostrar para demostrar que eso no es así. ¿No? Eh, y ahí, bueno, ahí hay un libro de 500 páginas y vas a encontrar bastante información respecto de por qué yo eh, asevero esto. Y eso, entre otras cosas, es precisamente porque no lo puedes analizar en el marco de la Guerra Fría. Eh, los procesos, yendo, digamos, a, a, a lo que fue el inicio de nuestra conversación, que tiene que ver con qué se puede esperar de Biden, eh, eh, hay, hay, temas, hay temas que para, para Estados Unidos son cruciales. Eh, uno de ellos es el tema del Asia Occidental, la relación con, la relación con, con Israel. Eh, el problema de la, de la OTAN, de la expansión de la OTAN, de la relación con Rusia y la relación con China. ¿Por qué la relación con China? Porque hay una constatación eh, de, que, de que Estados Unidos está, está siendo superado en términos, eh, en términos tecnológicos y va a ser superado. Ya los analistas adelantaron. El, la pandemia adelantó el, el proceso en el cual Estados Unidos, China se va a transformar en la primera economía del mundo. Ya lo adelantó para el año 2020. Eh, 29, creo, 28, 29, hasta hace un tiempo atrás decían que iba a ser el 2035. Entonces, ahí hay, una, ahí, hay un, ahí hay un proceso indetenible. Y el tema es que, frente a estos procesos que se producían así, ¿cuál era la respuesta de Estados Unidos? La respuesta de Estados Unidos era, era militar. Pero era militar, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética también se planteaba la hegemonía y también se da una confrontación en términos militares, en todo el planeta. Con China, no. Estados sí. Unidos, ¿dónde se va a encontrar un ejército chino en África o en América Latina? No hay. Claro. Entonces, la confrontación tiene que plantearse en China, en el territorio chino. Por eso es que el conflicto más importante del siglo XXI es el que se va a producir en los mares adyacentes a China, porque esa es la debilidad más grande que tiene China. Entonces, el tema es cómo va a incidir Biden en eso. ¿Cuánto cambio va a incidir Biden en eso? entendiendo entendiendo que Biden no es un proyecto de largo plazo. O sea, Biden no es un presidente de ocho años. Es posible incluso que ni siquiera sea de cuatro años. Entonces, el proyecto de Obama, porque el partido, eh, Obama es el dueño del Partido Demócrata en este momento, el proyecto de Obama es con Kamala Harris, no es con Biden. Eh, eh. Por, por, por un problema de edad, sí, etario, un problema de salud, de, es, de salud es muy mayor, sí. Entonces, claro, entonces el, el, el, volviendo a lo que tú dijiste respecto de cuánto puede influir la dinámica interna eh, eh, de Estados Unidos en, en, en el escenario internacional, bueno, ya nos quedó claro que va a haber una disputa por el partido republicano, pero también va a haber una disputa por el partido demócrata. ¿Por qué? Porque Fíjate las características del... De, ¿Qué es lo que trata de hacer valle con su gabinete? Apropiarse de todas las dinámicas de luchas sociales. Entonces metió negro en el gabinete, metió latino, eh, metió una indígena. Hay una indígena, una, una, una, una indígena estadounidense dentro del, del proyecto. Hay chino, hay una china. Eh, hay una serie... Trata de apropiarse de las luchas sectoriales porque ahí es donde puede acumular... Y porque además la, la, la conducción, la disputa de los sectores más progresistas, si que puede llamarse así, dentro del Partido Demócrata, le van a disputar a Obama ese espacio. Y eso va a tener incidencia porque estos grupos liberales, o algunos los llaman de izquierda, yo no creo que sean de izquierda, pero son liberales, dentro del Partido Demócrata van a tener incidencia en la aplicación de políticas, por ejemplo el poderoso sector ambiental le va a pedir explicaciones de por qué autorizan el, el bombardeo con glifosato en los campos de Colombia. Entonces, van a tener incidencia en lo ambiental, van a reclamar por el tema de derechos humanos. Entonces, la política interna de Estados Unidos, tal vez, en esa disputa que hay dentro del Partido Republicano y dentro del Partido Demócrata, va a tener una incidencia, lo interno y lo internacional, mucho mayor, creo yo, que lo que ha ocurrido hasta ahora, y no solamente en términos electorales, también en términos políticos. Bien, y, y puntualmente, y por último, eh, ¿en qué medida ves esta disputa eh, eh, dándose o, o, o desarrollándose en nuestros territorios, en Latinoamérica? Digo, ¿en qué medida, me hablabas antes, bueno, probablemente el, el cambio de política exterior hacia Latinoamérica quizá no sea tan, eh, tan brusco, no es que Trump tuvo una política tan eh, belicosa o, en los hechos, ¿no? ¿Para con Latinoamérica? ¿Crees que puede haber algún cambio? ¿Crees que Latinoamérica puede ser víctima, víctima, como lo fue en tantas décadas en el pasado, de esto? Dos cosas con respecto a eso. Lo primero es que Trump le entregó a Latinoamérica a Marcos Rubio. O sea, Trump visualizaba su, su reelección con la necesidad de ganar la Florida. Y eh, estableció un acuerdo con Marcos Rubio, con el senador cubanoamericano de la Florida, y Marcos Rubio le dijo, yo te, hago, yo te hago ganar, como efectivamente ocurrió, en la Florida ganó, ganaron los dos, los dos senadores de la Florida son republicanos y eran demócratas. Eh, a cambio, yo dirijo la política hacia América Latina. Y así fue, le entregó la política hacia América Latina. Y eso significa entregarle la política al terrorismo cubanoamericano de del sur de la Florida. Eh, por eso es que eh, esta alianza que se configuró entre Marcos Rubio, Pompeo, eh, Pence, o sea, todo ese sector del Tea Party, del, del sector más reaccionario del Partido Republicano, era, la, era la, el, la que hacía la política hacia América Latina. Si hay algo positivo para nosotros en la derrota de Trump es que desaparecen estos personajes que son encarnación del, del fascismo más retrógrado dentro de la sociedad eh, eh, estadounidense. Van a venir nuevos personajes que no van a dejar de ser imperialistas, pero son, son eh, nuevos personajes. Eso, eso es lo, lo primero. En segundo lugar, si tú analizas algunos personajes que ya, están, que ya se sabe que van a formar parte del, del, del, del gabinete de, de Biden, por ejemplo, el, el canciller, el, quien va a ser el secretario de Estado, es un hombre vinculado al, al, al multilateralismo, o sea, va a haber, ahí se sí va a haber un cambio. Entonces, eh, eh, eh, tal vez se mantengan los mismos objetivos con respecto a Cuba, con respecto, sobre todo con respecto a Venezuela y Nicaragua más que a Cuba, eh, pero los instrumentos van a ser distintos, se va a apelar mucho más al, al instrumento multilateral, se va a tratar de atraer a, la, a las Naciones Unidas, porque a la OEA la tienen, el grupo de Lima lo tiene con respecto a Venezuela, eh, el BID lo tienen, eh, entonces eh, va a tratar de hacer una, una presencia mayor en el FMI, en el Banco Mundial, en eh, la OEA, por cierto, para tratar de hacer una presión vía multilateral sobre eh, aquellos países que según la política de Estados Unidos considera enemigo o, o, o adversario. Y se, creo que se va a tratar de producir un acercamiento. Eh, eh, mucho mayor por vía del tratamiento de los problemas críticos de América Latina. El tema de las migraciones, yo creo que se va a tratar de consensuar más con los gobiernos latinoamericanos. Eh, en el tema de la Amazonía, pareciera que se va a confrontar muy fuerte con, con Bolsonaro, porque evidentemente hay posiciones totalmente contra y como te decía anteriormente, el lobby ambientalista que hizo ganar a, a Biden es muy fuerte, y ahí le van a exigir mucho. Eh, y eso... Eh, eh, avisora una confrontación de gigantes muy interesante y sobre todo en eh, el, el, el, el acuerdo, la utilización de los instrumentos multilaterales para llegar a acuerdos en materia económica. En el caso de Argentina eso va a ser patente. O sea, la posición de Biden en el Fondo Monetario Internacional va a ser, condicionar de, va a ser, el posicionamiento es, argentino sí, respecto de papel. ¿No? Yo creo que esos son los cambios más importantes que se puedan producir en materia de inmigración ambiental y del punto de vista multilateral, de la aplicación de los instrumentos multilaterales. En el caso de Venezuela, yo no creo que haya grandes cambios en términos de la agresión, solo que se va a disfrazar de una forma más bonita. Interesante panorama geopolítico, eh, nos, nos brinda Sergio Rodríguez eh, gelfstein Gracias por atendernos, Sergio. Gracias, gracias a ustedes. Este, estoy a su entera disposición en todo lo que crean que lo pueda ayudar, que pueda servir. Hacer...